Código de fenómeno registrado 905. Clasificación del objeto Beta Naranja. Tipos de peligros Agresión Sensorial. Protocolos de contención Las puertas exteriores de RPC 905 deben estar encadenadas y cerradas con candado. Véase el Apéndice 90511 el incidente. 9-0-5-1-1 para más detalles, con señales que indiquen a los peatones que pasen que se mantengan fuera. El perímetro exterior debe ser patrullado por tres oficiales de las FCA vestidos con uniformes de seguridad civil y portando únicamente armas de mano. Los turnos deben rotar cada 5 horas. Las cadenas y los candados solo se retirarán para realizar pruebas. En ningún caso se permite la entrada del personal. Descripción. rpc 905 no 05 es un almacén abandonado situado en las afueras de Denver, Colorado. El edificio en sí está formado por placas metálicas blancas con un techo de acero. Tres puertas permiten la entrada al edificio. Una es un conjunto de puertas dobles de acero. Una es una entrada de entrega y otra es una puerta justo al lado de la de entrada de entrega. Se desconoce cuál era el propósito del almacén antes del abandono. Lo más probable es que fuera un almacén de artículos. Al sureste de RPC-905 hay un patio rodeado por una valla de púas. Los grafitis abordan tanto el patio como el lado del almacén que da a la calle. Solo en el interior del edificio comienza a manifestarse la naturaleza anómala de RPC-905. El interior del almacén está completamente oscuro, con todas las ventanas bloqueadas y con barricadas. Una vez dentro de RPC-905, los sentidos del sujeto que ha entrado se ven disminuidos por medios desconocidos, aunque el sujeto conservará su sentido del tacto. Los sujetos que entran en el edificio han expresado sentimientos de malestar y vulnerabilidad dentro del edificio, sintiéndose observados. La siguiente es una lista de ocurrencias inusuales dentro de RPC-905. Todos estos fenómenos cesan cuando el sujeto intenta iluminar el interior se ven seres humanos de raza o género desconocidos en la periferia de los haces, de luz de las internas. Algunos sujetos afirman que estas personas parecen deformes o totalmente inhumanas. Cuando se ilumina el interior de RPC-905, las luces se apagan a un ritmo anormal. Esto se debe probablemente a que la iluminación de RPC-905 anula todos los efectos anómalos, aunque la potencia de la luz en sí no se reducirá. Las personas que entran en RPC 905 chocan con lo que parece ser otra persona u otra cosa, esto provoca estrés en el sujeto. Los cuerpos destrozados que se encuentran dentro de RPC-905 se reaniman aproximadamente 24 horas después de su supuesta muerte. Los objetos que entran en RPC-905 y se encuentran con las criaturas destrozadas tienen un 50% de probabilidades de volver en una caja, ya sea vivos, muertos. La iluminación completa de RPC-905 anula todos los efectos anómalos, pero las fuentes de luz utilizadas se consumen en una cuarta parte del tiempo previsto. Una vez que las luces de RPC-905 comienzan a atenuarse hasta un 50% aproximadamente, este efecto termina. RPC-905-1 son cadáveres reanimados de sujetos que han sido asesinados en el interior de RPC-905 y son hostiles a todos los que encuentran, excepto a ellos mismos y a otras instancias. Descubrimiento RPC-905 fue encontrado poco después de que un grupo de tres adolescentes desapareciera dentro del almacén, probablemente intentando explorar unas ruinas abandonadas. Dos de los adolescentes fueron encontrados metidos en cajas. Estaban inconscientes, pero heridos. El tercer cuerpo estaba destrozado, con músculos y huesos expuestos. El tercer adolescente se reanimó, gritó al equipo de búsqueda y huyó. Incidente, 905-1. Fecha, 19 de julio. De 2016. Hora 2.76 pm. Incidente. Durante una nueva luna y una noche nublada, cuatro instancias de RPC-905-1 rompieron por la fuerza las puertas dobles de acero que dan acceso a RPC-905. Las instancias 905-1 empezaron inmediatamente a acosar a la seguridad del lugar y se produjo inmediatamente una pelea entre las unidades de la FCA del lugar y las instancias 905-1. Dos unidades de la FCA resultaron muertas, junto con una instancia de RPC 905-1. Una unidad de las FCA resultó herida. Dos instancias 905-1 escaparon, y una instancia 905-1 se retiró al interior del almacén. Se encendieron las luces para buscar la instancia rpc 905 que había huido de nuevo al almacén. Más tarde, se descubrió que las luces habían anulado todos los efectos anómalos del almacén. La instancia 905 fue encontrada acurrucada en un cajón y fue eliminada inmediatamente. Las instancias rpc 905 que habían escapado fueron encontradas poco después también fueron eliminadas. Anexo 905-1 un Desde el incidente 905-1, las puertas de RPC 905 deben estar encadenadas y cerradas con candado, y solo deben abrirse durante las pruebas. También se ha descubierto que la luz anula todas las propiedades anómalas del interior de RPC 905. Bajo ninguna circunstancia se permite al personal entrar en RPC-905. Las pruebas deben ser aprobadas por un investigador senior o superior. Sentimos las molestias. Investigador senior Jackson